la diputada de El Carrequín Podemos por Guipúzcoa, Pilar Garrido. Egunón. Egunón, buenos días. ¿Vamos a salir del bloqueo? Bueno, pues esperemos que, que sí, ¿no? Que, que en esta segunda ocasión, pues bueno, los, las diferentes fuerzas políticas, sobre todo Pedro Sánchez, no haya tomado nota y bueno, pues empiece a trabajar en serio para, para conformar ese gobierno. Esperemos que sí. Pedro Sánchez tiene que tomar nota, ustedes no. Eh, nosotros, bueno, tomar nota, nosotros no tenemos la posibilidad, ojalá tuviéramos la posibilidad ¿no? de conformar ese gobierno liderándolo, ¿no? pero la verdad es que la ciudadanía no, no nos ha dado esa, no, ese apoyo tan tan, tan importante como para para liderar ¿no? la conformación de ese gobierno. Entonces podemos colaborar y colaboraremos y mano tendida, como hemos hecho yo creo durante estos siete meses, no hemos cambiado de, de dirección y en ese sentido pues, seguiremos ahí desde luego intentándolo. Eh, mano tendida, pero mano tendida estando en el gobierno, sí siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos dicho desde el principio que pero no es una no es una posición o una línea roja como a veces se quiere no eh, pues bueno eh, explicar no en ese sentido yo creo que que bueno yo creo que todos los medios están diciendo que cada vez no el, el, la conformación del del Congreso es más purada hay más partidos políticos con lo tanto empeñarse en agarrarse a un bipartidismo que ya no existe y por lo tanto a un gobierno monocolor pues bueno es estar fuera de la realidad y llevar al país, pues bueno, a un callejón sin salida. Entonces, en ese sentido, por eso lo decía, nosotros eh, cooperación, nunca vamos a poner líneas rojas, vamos a ser flexibles, pero sí si es verdad que los gobiernos monocolor se han acabado. Lo que tiene que decir Pedro Sánchez que ayer no lo decidió y no lo, ha, no lo ha decidido en estos cinco o seis meses si quiere mirar a la izquierda o quiere mirar a, a la derecha. Sus bases otra vez le decían lo mismo. Entonces, pues bueno, desde luego, si el Partido Socialista mira a la derecha, pues yo creo que va a seguir desgraciadamente el camino que ha seguido la socialdemocracia en Europa y será el Araquiri, pero bueno, tendremos que esperar. Uh -huh. eh, el, el callejón sin salida del que usted habla podría tener ya una salida, si seguimos así, con las mismas condiciones. Se llama Vox. Eh, bueno, esa es la, la mala noticia de no de toda esta situación o la peor noticia es ¿no? ese auge de, de la extrema derecha ¿no? que, que al final tiene que ver también con, la, con la, ¿no? eh, la manera yo creo de combatir esa extrema derecha, no es que no haya elecciones y no volver a votar, sino poner encima de la mesa soluciones eficaces a las necesidades de la gente, al final habrá que saber por qué no una ciudadanía y muchos millones de personas optan por, por votar a Vox, en ese sentido yo creo que, que lo que hacen falta son esas políticas que unidas ponemos encima de la mesa para dar certidumbre y seguridad a las mayorías sociales. Ese es el camino a recorrer para que nunca más Vox vuelva a repetir ese resultado. Si no tomamos nota y seguimos haciendo estas políticas austericidas que, que hacen que, bueno, que los proyectos vitales estén siempre amenazados pues ahí estará estará Vox y, y seguirá creciendo. Eso, eso yo creo que es muy importante de, de empezar a, a ponerlo encima de la mesa y, y a intentar explicarlo. ¿Quiénes son, por tanto, los responsables de este auge? Eh, por pues las políticas, es decir, al final eh, las las, ¿no? las mayorías a veces se enfadan y porque no tienen condiciones de, de vida ¿no? que... Que son necesarias, como digo, para desarrollar proyectos eh, vitales mínimas. Estamos hablando de techo, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de seguridad, de certezas. Y todo eso es eh, resultado, como ha pasado en Europa, de las políticas austericidas, ¿no? Y de, eh, que nos llevan a, a esa situación donde, eh, bueno, pues las, las, las familias se sienten amenazadas. Y lo que hace Vox es darle una solución, para mí una solución antidemocrática, pero sí es verdad que les pone encima de la mesa. Eh, la solución suya a esa problemática nosotros tenemos que poner encima de la mesa soluciones también que no ponemos por ahora, pero soluciones en vía democrática, o sea, haciendo no hincapié en reforzar los derechos sociales, las certezas y Todas esas cuestiones son las que queremos hacer a través de ese gobierno de coalición. Y yo creo que es bastante sencillo de, de entender. Si tenemos ahí Europa y lo que sucede, quiero decir que no estamos descubriendo nada. Eh, el Carrequín Podemos ha dejado un escaño en estas elecciones. ¿De quién es sí. la, la culpa? ¿De, ¿De más país? ¿De...? Bueno, la culpa aquí no hay que buscar culpables, la ciudadanía vota y hay que respetar el, el resultado, pero sí es verdad que ya sabíamos que ¿no? que la presencia de más país, siendo muy muy legítima, pues no iba a sumar, sino que iba a restar. En este caso coincidían todas las, las encuestas. Además, no si vemos si sumamos números de una manera muy sencilla, los votos que, que ha sacado Unidas Podemos y los votos que ha sacado eh, más país a nivel estatal, son, sumamos más votos, casi creo que 35.000 más, que su Vox. Y en cambio, pues tenemos 14 escaños menos por el sistema electoral, con lo cual al final sí es una pena, pero ha resultado que, como decíamos, que restan. Y eso también nos ha pasado factura en Euskadi, en Vizcaya, con, con el segundo escaño nuestro.